Then go my way go no sapons, no take you to your rashnas Derechito al vicio! Somos Cine y en esta ocasión especial queremos compartir con ustedes un poco la magia navideña a través de los recuerdos de nuestros juguetes más preciados los que todavía pudieron sobrevivir al paso del tiempo a todas las catástrofes económicas del país y a todos los cambios de la sociedad porque al igual que nosotros, los mercenarios han pasado muchos años, nos hemos vuelto adultos y los juguetes son aquellos recuerdos son aquellos objetos que mantienen los recuerdos de nuestro infancia por eso vayámonos derechito al vicio viendo aquí esas cositas que pudimos rescatar del pasado que todavía las tesoramos con tanto amor y que seguramente les hará recordar varias series de anime de sus épocas si todavía las tienen sus hijos muñecos coméntanos debajo cuál es tu preferido cuál es el que todavía lo resguardas con mucho cariño así vayámonos derechito al vicio pero este vídeo no podría haber sido otro de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre ¡Ah! no, creo que desaparecieron, pero bueno deben estar haciendo algo importante así que vayámonos derechito al vicio muchas gracias a quienes nos escriben siempre a quienes forman parte del canal siempre comentando debajo de los ríos. o comparten nuestros memes en Instagram ahora sí, vayámonos derechito al vicio, pero para contarles esto, quiero contarles sobre una vieja época en el país donde la Navidad se vivía totalmente diferente, era una Navidad donde no teníamos las computadoras que tenemos al día de hoy, los juegos venían en disquets o en discos floppies los discos floppies eran como si fuesen disquets pero pero pero mucho más chicos mucho más reducidos en memoria pero mucho más grandes y extensos en tamaño físico es así como uno iba consiguiendo su primer celular, su primer traspaso a la tecnología, donde todavía no podíamos emular juegos de Game Boy, todavía no podíamos emular maravillas en nuestros celulares ni teníamos los viciosos juegos de gacha, los juegos de gacha de hoy en día que te meten ahí, todo el día jugando en el celular, no los teníamos, y es así como conseguimos nuestro primer celular heredado, heredado de nuestros, de nuestra vieja, de nuestros hermanos, y al día de hoy todavía tenemos la carcasa coleccionable del primer, que era? ¿era el C30 este? ¿era el C3? ¡Cuál era la pequeña cucaracha de Motorola! Sí, obviamente tenemos la carcasa que este, en su momento teníamos que fallonarla con lo que podíamos con los stickers de las popopritas que tenías ahí de emojis con... yo mismo le pintaba por encima cositos brillantes ¡RE hippie, ¡RE hippie era el R de cine! Y bueno, y acá le terminé pegando un pequeño dibujito hecho a mano porque obviamente el celular se vendió pero nos quedó la carcasa es así, muchachos, no podíamos cambiar de celular tan fácilmente sin vender el corazón, el alma del celular anterior. Pero bueno, todavía tenemos el recuerdo de ese primer. C30, C3, todavía no sé el nombre de este Motorola, de la cuca, que vos podías poner tus propios ringtons vos podías hacer los ringtons te digo, clave por clave no sé cómo se dice en, el, en la música, pero sí lo hacías vos, el rington de James Bond, el rington de Misión Imposible y tenía los juegos más básicos que eran los juegos de la viborita tenías, si tenías suerte tenías el Space Invaders o algún juego de cartas que siempre no te podía faltar en este tipo de celulares en los primeros que eran mono cromos de dos colores, color negro y un fondo de una sola tonalidad luminosa, como si fuese la Game Boy pero sin tanto poder wow, así que al día de hoy todavía lo seguimos recordando, vamos a dejarlo acá al costado después vamos por obviamente, teníamos Pokémon y, si sí, te digo el, ahora el coleccionista me va a matar el coleccionista me va a matar porque muchos de estos Pokémon requieren una nueva repintada total una nueva repintada pero aún así sobrevivieron y tenemos un pikachu corriendo un pikachu corriendo y siendo feliz jueves un pikachu que ¡Ah, perdió la cola perdió la cola este Pikachu y este Pikachu, te digo, tendremos que quitar el brillo para que se vea un poco mejor o se ve bastante brilloso esperen un segundo, no, no le podemos quitar el brillo cositas de la tecnología pero bueno, este Pikachu 5 la está bastante bueno, está corriendo como si fuese el Pikachu del Let's Go Pikachu vamos a dejarlo al costadito, otros ustedes sabrán que en Argentina habían llegado un montón de muñecos de Pokémon así bootlegs, así chinos entonces, en todos los blisters en todos los blisters te podías encontrar un... Che, sí, esperen un segundo, realmente hay mucho brillo Voy a cortar esto para ver si le quitamos un poquito No, no, no, ahí se ve mejor ¿Se ve mejor? Se ve peor esperen en qué voy a cortar... Y ahora sí, ahora sí se ve un poquito más las tonalidades del Pikachu. Como ustedes sabrán, entonces venían muchos blisters. Blisters que eran copias de las versiones de Jabro, de las versiones de Mattel de las versiones originales. Pero que tenías entonces siempre un Pikachu con diferentes poses. Teníamos el Pikachu corriendo, el Pikachu acá tirando. ¡Ataque trueno! Perdió la cola, vamos a tener que conseguirlos. A ver si teníamos otro Pikachu, no. Pero teníamos un Raichu, uno de nuestros Pokémon favoritos que siempre se pierden las colas en estos juguetes, pero bueno, lo teníamos al Buenardo de Raichu que era de los Pokémon favoritos, ya lo dijimos y que aparecía por primera vez en la serie de Pokémon, en el gimnasio eléctrico, por el Teniente no me acuerdo el nombre del Teniente pero que era re malardo entonces Pikachu tuvo que decidir no evolucionar y no volverse un Raichu porque Ash lo quería tal cual era muy emotivo, pero a mí me encantaba Raichu y entre otros Pokémon eléctricos también, que eran lo más, eran lo más la primera generación, nos encontramos con un Zapdos, una de las primeras aves legendarias, acá lo tenemos sin ojitos, decir ojos bastante hermoso, bastante chinesco, bastante copado, me encanta totalmente, pero, que más, que más pokémones eléctricos, no, copaban, bueno, si vos, por ejemplo, tenías un Eevee, podías elegir qué elemento darle a su evolución, que... Eevee evolucionado ibas a tener y obviamente obviamente de los mejores que te podías encontrar era Jolteon Jolteon el eléctrico que además tuvo un episodio en la serie de anime de Pokémon donde una dueña que tenía un Umba un chabocito que tenía un Eevee no quería evolucionarlo porque sus hermanos cada uno tenía uno distinto de sus evoluciones bueno, teníamos a Jolteon, teníamos a Vaporeon, que también perdió la cola antes de que se volviese Rule 34 para la mayoría, no aguante Vaporeon, y teníamos a Flareon, vos podías elegir cualquiera de estos tres para evolucionar con una de las piedras de fuego, de agua o de trueno, la misma que le iban a dar a Pikachu. Acá sí, tenemos otro Pikachu, pero con cola, por suerte, es el Pikachu que te dice amor y paz, el Pikachu gordito, el Pikachu todo chiquito, re lindo, que fue desapareciendo y cada vez fue haciendo más flaquito, más flaquito como Susana Jiménez, ¡Ah! iba a agarrar otro Pikachu, pero me equivoqué, agarré este amarillento y... Algo que tenemos que, sin notar mucho, es que muchas de las pinturas de los juguetes, al chocar con otros juguetes, se fueron desgastando bastante. Tienen algunos rasguñones. Algunos de estos son, te digo, son papus dorados. Son papus que están todos lastimados, llenos de cicatrices. Lleno de cicatrices, este Pokémon Psyduck. Pero, a ver, teníamos... Todavía otro Pikachu. El Pikachu, ¿eh? El Pika este es el Pikachu alto, el Pikachu ingenuo. El Pikachu que dice. Aah, aah, tiene cara Pero no tiene cola. No tiene cola. Vamos por otro Pokémon. Pero como se darán cuenta, a simple vista. Si están jugando ahora mismo, viendo en la pantalla como si fuese el donde está Wally. Van a ver que no solamente teníamos Pokémon, sino que teníamos de otras series. Vamos por.. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Magnamon. Magnamon, una de las primeras fusiones más poderosas del mundo de Digimon. De los dos, de los dos, a ver, de WarGreymon y de Metal Garurumon, claro que sí, bastante copado que salía solamente en una de las primeras películas de Digimon. No me acuerdo si salía en esa película mezclada que habían hecho los de 4 Hits acá, o si salía en la japonesa que era la segunda película de Japón, ya que la primera era una especie de flashback de cómo Ash había conocido a Tai cuando era chiquito, pero después se olvidaron claro. Ves un dinosaurio en la ciudad quemando todo y te vas a re olvidar. Bueno, pero más o menos así. Así que teníamos a el bueno de Magnamon. Que había salido uno de los chinos muy copados. Y otro. Otro de Digimon. Bueno, acá lo tenemos uno de los pequeños ángeles caídos. Tenemos a... ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas Insectomon? ¿Te llamabas Cabutomon? ¿Te llamabas? Oh, no me acuerdo el nombre Pero pobrecito perdió una de las alas Este lado ¡Cabuterimon! ¡Cabuterimon! ¡Claro que sí! ¡Cabuterimon! Que es un... Bueno, es una especie de... Es una especie de beetle, Es una especie de beetle gigantesco monstruoso de cuatro brazos Que evolucionaba de el Digimon de Easy, el chico más inteligente de Digimon 1 Va, más inteligente si hacer pero usaba una compucha a todos lados Después, después, después de Digimon teníamos Este que sobrevivió bastante bien El pequeño Patamon Patamon que es el del meme de Porque todos crecieron y yo sigo siendo Virgo Bueno, es el de ese meme El buenardo de Patamon que se transformaría en Angemon. ¿Tenemos el por acá? Claro que sí, tenemos un antimon, pero, pero, pero, pero está sin alas, así que vamos a ver después en el fondo, en, en el fondo de los olvidados, en el fondo de los lastimados, en el fondo de los juguetes lastimados. Pero bueno, vamos por vamos por otro Digimon más. Tenemos a la SpinGemon, mentira, no se llama SpinGemon, se llamaba... Me, en serio, me muero si se llama Pinchimon No me acuerdo cómo te llamabas. Pero sí, básicamente es una esfinge que es una de las evoluciones que tenía Gatomon. En vez de transformarse en Lancio que todos querían, se transformaba en esta esfinge de cuatro patas. Seguido de... A ver, otro Digimon. A ver si encontramos otro Digimon. Ah, sí, tenemos ya... <coughs> de la segunda temporada. Tenemos acá ya evolucionado del protagonista, el Digimon más copado, ah, comentándonos debajo cómo se llama este Digimon, pero es, como verán, esta es una versión ya japonesca, es una versión chiquitita, muy chiquita, donde vemos con los brazos y la cabeza gigantescos, bastante copados, y el cuerno cuchillo, el cuerno cuchillo 3 en 1 que te sirve para cortar carne, madera y otros Digimon, uah, uah, uah. vamos por el 7 Digimon, que ¿Era? Ustedes tío, si ustedes vieron la versión latina como yo, te podría caer bien, pero si escuchas la versión japonesa de la serie Digimon de la primera temporada, Digimon es uno de los que tiene las peores voces más machilloras del anime. Pero sí, aguante Piyomón, que todo... Yo me siento un poco mal por Piyomón, porque ustedes pensarán Digimon no era una serie solamente sobre monstruos, sobre poderes, sobre el mundo virtual de los vallapores... Sino que también era una serie sobre el crecimiento personal de los... ¡Pibardos! ¡Los protagonistas de secundaria! Y Pillomón tenía que soportar, sí o sí, a Sora, que tenía todos los complejos de estar rebelde contra su madre, de estar rebelde contra la vida misma, de jugar al fútbol y que el chico que le gustaba no le diera bola y todo eso. Entonces Pillomón la pasó recontra mal, pobre Pillomón. Vamos por... Disculpen que tosamos de golpe. Pero de fondo habíamos dejado el ventilador para que, no sé si pueden estar escuchando las aspas chocar entre sí, para que esta tarde calurosa sea un poquito más amena. Así que van a estar escuchando un shu shu shu shu shu a lo largo de todo este video. Pero bueno, vamos por otro de nuestros Digimon favoritos era Garurumon no, era, este era War Garurumon, War Garurumon todo copado, todo rebelde lo tenemos acá un poquito un poquito ya despintado por ser de color blanco lo tenemos acá con algunas cositas, algunos detalles que le metimos sin querer brillo y plastilina, le metimos plastilina a los juguetes y fue, después era casi imposible quitárselos, o sea, tenías que limpiarle todo y meterle agujas para limpiarlo bien pero bueno, un buen War Garurumon. el Agumon Agumon, que tenía una de las voces más fieras de Digimon también Pero era bastante icónico Después te hicieron como 20 versiones de Agumon Agumon con sombrero Agumon con guantes Agumon rabioso Agumon oscuro De todo, había muchos Agumons y hablando de oscuros, vamos a la parte oscura de los juguetes. Que es que a veces, a veces los juguetes se terminaban despintando porque la pintura o era muy soluble al agua o era muy soluble al, al juego mismo. Y nos encontramos con este Togemon que tendría que ser todo verde, verde, verde, que verde. Pero no, se quedó completamente blanco, pálida del susto. Es como una de esas pinturas uh, totalmente asustada quedó este esta pobrecita Togemon. Pero bueno. Si no te gustaba Togemon, te iba a encantar su evolución. La buena de Lilimon, la buena de Lilimon que la vemos por acá. Esta está bastante bien, está bastante cuidada. Que tiene acá su cabeza de flor con ese pequeño. Con esa pequeña cosita encima. No se notaba Lilimon, aunque era bastante bizarro. Bastante bizarro que se terminara transformando en una Lilimonesca. Y esto, bueno, esto esto te va a parecer muy, muy, es muy controversial, porque... Ustedes saben cómo es el Yeguamon, ¿no? Claro que sí, todos queríamos tener un juguete de Yeguamon, una figura de Y de repente salieron las versiones japonescas, y tenemos... Un Yeguamon petiza y aplastada del tamaño de una pokebola. Claro que sí, tenemos el Yeguamon que se parece a tu tía <risa> una que se parece a no bueno bueno sí, es una yewabon sí, aunque no lo quieran que tiene acá la pashmina alrededor suyo tiene una capa detrás tiene el casquito tiene todo lo que tienen que tener en el yewabon pero de tamaño de bolsillo a ver vamos por otro simón Claro que sí, otro yomán potente que nos encantaba en su momento era el Metal Garurumon, sí, el Metal Garurumon que estaba tremendo, sí se rompió acá un poquito las alitas lamentablemente, pero era de lo más, era de lo más, de las mejores figuras chilenascas que podías conseguir en esa época, así que vamos a darle, aguante el Metal Garurumon, aguante. Es, es casi obvio que el rival siempre tenga al monstruo más copado, al monstruo más pachero. Eso siempre pasaba en esos animes donde tenías un protagonista y su rival amigo al lado. A ver, vamos por otro... Ya vamos por otro, por otra serie. Otra serie que teníamos, porque todavía tenemos bocha para ver. Otra serie que teníamos eran los de Monster Rancher. Monster Rancher era una serie donde un pibardo, que le encantaba jugar al juego de Monster Rancher de Play 1, terminaba metiéndose en el universo. En el universo de Monster Rancher. Y tenía que salvar a la princesa y al rey del malvado... Bueno, de un tirano que tomaba control del reino. Así como nos encontrábamos, los juguetes las figurillas del Chocolatín jack del chocolate jack que venía con juguetes de tío de todo tipo tenías juguetes clásicos que tenías a titanes en el ring y también tenías de series de anime es así como nos encontramos los juguetes de monster rancher que tenemos acá un robot de gigantesco que está medio flojo con los bracitos pero se mantiene bastante bien tenías a big blue Mirá lo que es Big Blue. Big Blue era como Golem, pero hecho de hielo. Hecho de hielo. Acá tenías ahí en el corazón, tenía uno de los discos oscuros que lo controlaba. Y era el Usbando de... Me parece que era Lilith o Lilithmon. No, bueno, Lilithmon no era. Pero era la Lilith de la serie. Una digo Un monstruo que uah, no te dejaría dormir al día de hoy. Pero bueno, entonces teníamos al Big Blue. Acá todo dado vuelta, todo genialoso. Hecho por... Jack, por Chocolate Jacks. Tenía juguetes así de copados, muy tremendo. Vamos por el siguiente, teníamos el pequeño Mochi. Como ustedes sabrán, en Japón los mochi son unos dulces artesanales, clásicos, bien folclóricos, hechos de una bolita de arroz dulce. Entonces este Pokémon, digo, este Monster Rancher, era un Mochi que cobraba vida y que tenía al protagonista como su monstruo compañero, su monstruo principal pero no era el más potente de todos, pero sí, el más tierno y delicioso que podías encontrar a ver, de Monster Rancher también teníamos algunos villanos, teníamos este cara de piedra a ver qué más, teníamos esta rata coluda también, teníamos, bueno no es un villano pero teníamos al sueso este, se puede decir que es un cíclope, es un gusano cíclope que le encantaba comer, le encantaban los chistes, le encantaba la birra Tremendo monstruo de Monster Rancher. ¿Y qué más? qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos íbamos encontrando? Bueno, después tenías a los lobitos. Que tenían varias razas de lobitos. No me acuerdo el nombre de este principal. Que acá lo vemos chiquitito. Pero tenías unos que eran grises. Tenías otros que eran azules. A ver si encontramos a otro más. No, no encontramos otro más. Así que volvamos con la serie Jones. La serie Jones que obviamente te habrás fijado lejos. La más popular en su momento era la de Dragon Ball Que podías encontrar en diferentes juguetes Diferentes listers diferentes versiones de Goku Y acá nos encontramos un Goku Como se habrán dado cuenta ¡Ah! ¡Le pegaron tres corchazos! ¡Uno en la pierna! Otro en el cráneo y otro en la espada No, no, no, no, okay, eso es muy turbio Esos son los agujeros de los tornillos, chicos Bueno, en su época teníamos estos de Dragon Ball GT Dragon Ball GT que se estrenaba por primera vez en Magic Kids Ay, Dios, qué viejos tiempos Porque nosotros teníamos que haber visto muchas veces repetidas Las primeras temporadas de Dragon Ball Z De Dragon Ball común Y de repente sale Dragon Ball GT Y todos decíamos, epa, ¿de dónde salió ese Goku? ¿Por qué se hizo chiquito? y teníamos entonces el juguete de este que estaba bastante bueno que venían en blisters de A4, venían en blister de A6 que son juguetes, juguetes que te digo, se ven, ven bastante bien, son juguetes huecos, son unos juguetes que son atornillados, están pintados de ambos lados y que quedaban bastante bien porque no eran figuras como para dejar paradas, ni eran los gallapones que veíamos en los mercados chinos, en los eventos chinos de estos días pero estaban bastante copados y eran fáciles de hacer así que tenías varios varios saiyans en tu propio blister a ver después pasamos a tener Ah, por charizard por charizard que como le dijimos todos todos los que tenían alas desaparecían las alas se les iban las alas totalmente chau charizard siempre te recordaremos pero gracias gracias a Arceus. Pudimos conservar el jueguito, la llama que estaba detrás de nuestro Cyndaquil Uno de los Pokémon principales iniciales de la segunda generación de Pokémon Cuando ya tenían que tener las aventuras en Yoto Bueno entonces teníamos a Cyndaquil que era el tipo fuego, el topito de juego dormilón que nos encantaba Otro Pokémon, volvemos con los Pokémon, teníamos a un Charmeleon Que los Blisters que venían en esa época, venían por ejemplo los básicos en tres evoluciones juntas Tenías por ejemplo bueno, Charizard, Charmander y Charmeleon Tenías lo de Squirtle, Wartotle y Blaze Toys Y después tenías algunas combinaciones en las versiones chinas En las originales tenías las de todos los pokémones Así que tenías para elegir Después tenemos un pequeño Penonat Que perdió las antenitas Que como ustedes sabrán tiene todas las facciones Para evolucionar en un Boder Pero se equivocaron los del juego Y terminaron transformándolo en un Venomot Básicamente Pero tiene los mismos ojitos de Boderfreak Claro que sí Después Uno de nuestros favoritos También de la primera generación Tipo fantasma Es Un Gengar Un Gengar Un Gengar Como lo quieras nombrar Lo tenemos acá todo paliducho Todo albino Todo blanco Podríamos repintarlo Ya que como ustedes sabrán La pintura blanca en estos juguetes Al chocarse mucho Adquiere los colores de otros juguetes pero bueno podemos pintarlo de violeta habían algunos que estaban buenísimos que eran translúcidos de plástico transparentes que les quedaban bastante genial pero bueno tenemos el blanquecino el blanquecino que nos encanta otro pokémon Teníamos un Biplume, que no sé qué le pasó. Habían algunos Pokémon que venían con base como para que vos los juguieses directamente. Pero este tenía, por ejemplo, un Banquito del mismo color de abajo y una nube de humo encima. Que en realidad no es humo, sino que son esporas que larga el Biplume para poder paralizar a sus oponentes. Otros pokémones, teníamos un pequeño Charmander Ay, pobrecito Realmente me siento mal por todos los que perdieron la cola Los que perdieron las alitas Y los que quedaron dañados ahí Que hay que repintarlo totalmente Como un profesional, hay que repintarlo Después teníamos un Rattata, Rattata Y también había un ratakate, pero creo que perdimos El ratakate. pero el Rattata también Era de los que aparecía en los primeros Blasters, uh, Blisters de la serie Después algo que no podía faltar y que incluso tenemos dos es un Snorlax. Los Snorlax está todo pobrecito, todo arañado. Y el segundo Snorlax un poquito más, más, más lustroso, porque algunas pinturas eran como más brillantes que otras. Otras eran pinturas de color mate. Entonces tenemos dos pequeños Snorlax por acá. ¿Qué estás haciendo Snorlax? No, bueno, vamos a correrlos. Y Pokémones favoritos, obviamente. Seguimos con otro tipo fantasma. Tenemos al... Ta ta, ta ta ta Al Hunter. ¿El Hunter era? Claro que sí. Entonces teníamos un Jengar, un Hunter. me faltaba el Gastly. Este estaba bastante bueno porque tenía una base plana abajo como si fuese una sombra. Pero desapareció con el tiempo y lo tenemos acá flotando en el aire. Después vamos por... Otro que a nosotros nos encantan en las cartas Pokémon son... Los Lapras. Los Lapras que siempre son buenardos No tienen evoluciones. Así que a veces... Cuando salen en cartas salen con buen poder, con buena vida, aguante el pequeño Lapras. Volvemos con otros Digimon. Vamos a volver con otro Digimon que tenemos por acá. Este era Omegamon, me parece. Omegamon que aparecía en la película, en, en la segunda, en la tercera película ya. Porque ya era de la saga de Digimon 2 que aparecía. Totalmente ahí. Dorado. Me encantaba. Como se ve Angota. Es una figura mucho más chiquitita. Vean, comparen el tamaño. No me llega al cuello. Es una figura mucho más chiquitita que íbamos a encontrar también de esta segunda saga de Digimon. A ver, tenemos otro de los lobitos chiquititos de la serie de Monster Rancher. ¡Oh! La evolución de Patamon, El que no iba a ser Angewon, tenemos acá la versión caballito, caballito, caballito, pegaso, volador, divino, dorado. Que lo teníamos acá. Al igual que la de Fingemón. No me acuerdo el nombre de la evolución de este Patamon, pero bastante copado. Y los Blastoise, toys la ¿Blaze 3. Tamaño chiquitito de bolsillo. Que a mí me encantaban los Pokémones que eran así estos chiquititos. Muy lindo, muy brillante. O tenías el del Blaze. O el del Blaze, Blister. El del Blister. Que acá ya está un poquito desgastado. Pero es un Blastoise que ha tenido muchas Pokébatallas. Claro que sí. Tenemos ahí estos dos. Tenemos un mini tai. Un mini que te digo. Es re chiquitito, muy muy bonito, muy copado se le ven los ojitos ahí como si fuesen dos puntitos pero bueno, te dio un pequeño tie, una pequeña Sora que también salía también en estos blistercitos, esta Sora me parece que venía con un par de cartas o con un sticker de Digimon que dirías los stickers de las primeras cartas de Digimon totalmente brillantes, totalmente chinas y te digo, aquellos que estuvieron viendo nuestro canal durante esta semana y los últimos videos, se darán cuenta de qué personaje tenemos acá al lado. En una versión que había salido con carta, en sobre y totalmente chileco, a un peso, a un peso nada más la tría vos. Obviamente no tiene muchas, no tiene muchas, muchos detalles este juguete, que es un juguete como bastante, bastante plano, pero, pero, pero, te doy 5 segundos para que adivines quién es. Claro que sí. Uno, es el bueno la mejor amiga del protagonista de la serie. Dos, le tira onda a ella y a su amigo que se identificó a él. Y tres, sus cartas son muy malas. Claro que sí, es TEA Thea Garner o Anzu como le llaman en Japón de la serie de Yu-Gi-Oh Tenemos una colección así de todas estas versiones que habían salido de Yu-Gi-Oh Pero nos faltaba la del Yu-Gi Y son todo, todos así, son todos así bastante bastante Son como chiclosos Son como muy chiclosos estos Me encantan A ver, vamos por otro Digimon Que era Osito de la Nieve Mon, sí Porque acá estuvo dando vueltas por el barro Por lo visto Pobrecito lo más gracioso es que en Digimon vos veías que había varias versiones de un mismo tipo de Digimon y después en Pokémon lo terminamos viendo por igual. Vamos a encontrar a... No me acuerdo el nombre este de Tormon... No, no, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero era la evolución del Digimon. Del Digimon de mar, del Digimon del pibe que quería estudiar todo el tiempo. Ah, no me acuerdo el nombre ahora, pero tenía un martillo que tiraba truenos, era repotente, repoderoso, muy copado, vamos por un pequeño Eevee, un pequeño Eevee de la saga de Pokémon, sin evolucionar, todo viscoso, todo muy chiquito. A ver, nos quedó también un pequeño Wartortle, todo el pobrecito también ahí, todo gastadito, todo chiquitito. Que dice, eh, vamos a repintarnos, vamos a pararnos, ¿sí? Digimon tenemos... Uno de los voladores de la segunda saga Ahí también en tamaño kayaponesco. chiquitito de bolsillo Un slime Un slime de Monster Rancher Tenemos por acá antes de que ya es bastante turbio, ¿no? pero antes de que se volviesen turbios los slimes o se volviesen kawaii teníamos el slime de Monster Rancher que ese puntito rojo en el pecho era su alma le disparabas ahí y ¡puff! desaparecía pobrecito, se transformaba en un disco ah eso, todos los monstruos de Monster Ranchers venían de discos y si lo destruías se volvían discos de nuevo y tenías que regenerarlos para que revivan pero, pero, pero, por eso no tenías que romper los discos Tenemos acá al Monster Ranger Castor Que era un viejo Castor que le gustaba fumar pipa Como nuestros profesores Pero sí, tenemos al, al viejo Castor Ah, tenemos acá al de Digimon ¿Este era el Digimon 4? Era el de Digimon 3, me parece que es el de Digimon 4, acá todo chiquitito también, re genial. Ah, otra cosa, muchos de los llaveros y gallapones y figurillas que encontrábamos de Digimon no tenían abajo circulitos porque no lo necesitaban. Mientras que los de Pokémon, los de Pokémon, varios de estos sí los tenían, esperen que les muestre uno, acá el de Blastoise porque servía para meterlo en la Pokébola y jugar con él. Ahí lo metemos al costado y hablando de Pokébola, hace mucho tiempo en un mercadillo chino... Nos habíamos cruzado con un pequeño picacho y una pokebola bien chinesca, pero que nos recuerda a las primeras versiones de las pokebolas que venían en los blisters. Uff, la retrabó. En los blisters de Pokémon. Entonces teníamos esta antigua pokebola chinesca que nos encanta. Es tal cual como venían en los blistercitos individuales de Pokémon. Muy copado, una locura. Después te, bueno, después salieron las Pokébolas mucho más facheras, más copadas. Pero este tenía él, la trabita y todo para meter tu Pokémon y atraparlo. Ahora la traba como que se trabó un poquito. Pero bueno, después lo vamos a revisar. Tenemos entonces esa Pokébola antigua. Tenemos. ¡Un Chansi! ¡El Pokémon huevo! Ay dios, que turbio nos pusimos cuando descubrimos que se comían los huevos de los Pokémon Pero bueno, no sé, un Pokémon huevo, la Poké... el Pokémon que más te cuidaba en la primera generación Su carta era rotísima también, tenía mucha vida Tenemos otro de los Digimons evolucionados La que evolucionaba de Pijomon. La que evolucionaba de, uy, después te tengo que mostrar su evolución Que la tenemos ahí con un par de roturas enormes, pobrecita un pequeño Charizard, este sí tenía las alas porque las tiene pegadas, si no desaparecería totalmente. O oh, fu, fu, fu, fu. Esto te digo, esto me va a poner un poco triste porque también en los chocolates Jacks tenías otras series de animes y una de ellas que nos encantaba eran las de Megabots. tenías pequeñas figurillas de todos los Megabots, pero los fuimos perdiendo todos ya que eran chiquititos. Solamente nos quedó este Ruber Robo. Los Ruber Robo eran como, <risa> era como el equipo Rocket de Pokémon, pero vestían así todos rarísimos con antenitas y era, eran un cago de risa. ¿Te morías de risa con este? A ver, pasamos a otro Eeveeón que es la evolución Magna. Shemon, Claro que sí, este está muy bueno, este me gusta mucho, pero eh, se perdieron las alas también. Estaba genial, era como un Eeveeón, pero mucho más poderoso, con espada, te podía romper todo pequeños pasos que salían de Jimmy Neutron, de la época en las patitas eh, tenemos un Ronald McDonald jugando al golf lo más loco es que McDonalds tuvo varios videojuegos no solamente juguetes, no solamente merchandising, sino que también videojuegos y obviamente lo encontrarás en la cajita feliz con diferentes versiones de ellos mismos tenemos al payaso Ronaldo acá, jugando tranquilamente uno de los últimos Pokémon que nos queda es el Ta. -ta, -ta el vinazor con esos ojos rojizos todo cansado con una pequeña flor en la espalda nos es encantado totalmente che, espera para para no es si vinazor es ivysor me van a decir algunos en el chat seguramente es ivysor otro guau, Total, totalmente locardo bueno tenemos pelotita para jugar un poquito al ping pong al ping pong de mesa y pasamos ya a otros juguetes bizarros antes de la sección de los juguetes rotosos. Tenemos por ejemplo en la cajita feliz podías encontrarte varias colecciones de Disney, varias colecciones geniales. Te digo, directamente la cajita feliz es una de las mejores opciones que salieron en todo el mundo para poder conseguir juguetes baratos, licenciados, de buena calidad para los más chicos. Cuando sus combos sus cajitas plis se vuelven caros siempre puedes optar por comprar los juguetes por separados para poder tener un lindo regalillo para tu familia sin estar gastando demasiado así que nos encontramos con una colección de exploradores de disney tenías a mickey a mini a goofy y nosotros conseguimos al pato donald pato donald que mira encima miraba lo que era no venía solito venía con su navecita con su barquito para navegar y poder descubrir diferentes lugares del mundo a ver qué más, bueno, de la película también, no me acuerdo si era de Disney, de Dinosaurio, mira lo que es la calidad de este juguete, una locurilla, tenemos acá un taratatá, un cola de hierro, no me acuerdo el nombre de este, este dinosaurio o no, pero bueno, lo tenemos acá todo lleno de púas, con la cola que gira, vos lo das vuelta a esto, y empieza a girar wow, alrededor de su cola cuando tiene potencia me encantaba totalmente encima sí la cara de hola qué hace que tiene es lo más después tenemos todavía un mira es un jaguareté de la película de tarzán es el ciclo sin fin el que nos une arre que ese es el rey león pero bueno lo tenemos acá que no lo vas a creer de dónde venían venían con los yogures Vos comprabas los potecitos de yogures de la serenísima y te venían juguetes de Tarzán. No conseguimos el Tarzán, pero hasta Chita, que era tremenda. O sea, los tiempos cambiaron totalmente, la economía cambió totalmente en el país, en el universo, pero te podías conseguir productos así, licenciados de Disney como si nada. Hablando de Disney, de nuestras películas tío, Yo ya me olvidé más o menos, pero me acuerdo que de chico me encantaba un montón. Teníamos la película animada Atlantis Y la cajita feliz tuvo una colección entera de estos Entonces teníamos acá el submarino Que tiene un estilo bien, pero bien al estilo de Julio Verne tenemos este submarino que iba a estar navegando en el mar Hacia Atlantis con dos pequeños misiles Claro que sí, porque si vas a investigar y si vas a buscar Vas a lanzar misiles Pero sí, estaba bastante bueno, bastante buenardo Y prendía la luz, tenía una lucecita acá adentro para ver un poquito pero bueno se apagó totalmente pero nos quedó la navecita y de burger king de burger king ya que no todos los juguetes venían solamente en mcdonalds nos encontrábamos a los cazafantasmas pero esta colección de cazafantasmas había salido porque había salido la serie animada de extreme ghostbusters los extreme ghostbusters eran una segunda generación casi casi canon por así decirlo de los cazafantasmas entrenados por el propio me parece que era el mac egor el que estaba con ellos y obviamente si vos girabas esto wow, wow, wow, wow, se te movía el auto que está buenísimo una vieja ambulancia de los 80 pero salía pegajoso salía pegajoso ahí adentro re locardo pegajoso tío en la película Tenía una, una versión bastante babosa, bastante rara, bastante turbina, pero a los chicos les encantó. Les encantó y la versión animada supo retratarlo bastante bien. Los Ghostbusters tuvo la serie Ghostbusters Extremes, los Real Ghostbusters que son la de los 80. Y también hubo lamentablemente una copia que tenía el nombre de Ghostbusters pero que había salido un par de meses antes de la película. Entonces tuvieron que tener toda una guerra Una guerra para poder licenciar el nombre Y estos, obviamente, si sos uno de esos fanáticos Que querés que las cosas sean pulcras, pulcras, pulcras, pulcras Puedes quitar los stickers antiguos y pegar unos nuevos Mandarle una repintada Meterle un poquito de, de, te digo, de óxido de potasio Para limpiar la blancura Pero sí, nos encanta todavía Vamos por cartuchera de McDonald's yéndose al espacio, esto sí que era playero que te lo daban en las diferentes actividades que hacían durante el verano, durante las vacaciones de verano para los más chicos bueno, tenemos un pequeño una pequeña, un pequeño catalejo bastante lindo, bastante funcional, un Bey Blades por el amor de Dios, Sí, no llegamos a tener los Beyblades originales, no pero tuvimos varias versiones chinas, entre ellas teníamos las primeras echenle un vistazo las primeras eran de plástico plástico las versiones chinas tanto como las versiones originales pero podías intercambiar algunas partes de estas como el anillo de poder de metal la base abajo la punta metálica y los anillos de ataque de arriba además de la parte del centro que no te recomendábamos quitarle la parte de adentro porque después se te terminaba rompiendo la solapa y quedaba bastante descubierto pero, pero, pero, entonces después salieron unas versiones más chiquitas, más metalizadas, más potentes. Salieron otras a colores como mostramos en uno de nuestros últimos videos de Beyblades. Va, el único que hicimos es Beyblades realmente. Y fue evolucionando. Tenías Beyblades, que te digo, algunos eran licenciados acá en el país con otros nombres, pero tenían la, más, la misma calidad que los Beyblades originales. Otros eran copias directas de los Beyblades y otros, bueno, eran de la marca de Beyblades directamente, la japonesa. Entonces vos tenías varias versiones y algunos eran trompos enormes llenos de luces y de poder Nos encantaba, tenemos esta, bueno, tenemos este chinesco y tenemos un par más todavía guardados en otros lugares Vamos por el final, vamos por el final de esta saga Como se habrán dado cuenta ya quedó todo más o menos vacío y nos encontramos con algo que se había hecho muy popular en esa época maravillosa de que en la que las papas fritas tenían premios y eran las tolas. Las tolas. Y el portatolas de Digimon era lo más. Tenías de varios de sus personajes para elegir la cabeza de tus protagonistas o de tus Digimones favoritos. Este por ejemplo había salido, tiene acá, mira, no se nota por, bueno, por la cámara, pero tiene el sello oficial de Digimon, de Psico Snacks, es el nombre Gabumon. Me encantaba. Estaba hecho como para metértelo en un bolsillo, pero qué se lo iba a meter en el bolsillo y, bueno, ojo acá que tenemos un par de... tenemos un poco de... ¿cómo se dice porcelana fría acá metido adentro? Pero nos quedaron algunas tolitas bastante copadas para jugar. ¿Las tolas? ¿Las tolas? ¿Cómo se juegan las tolas? Vos ponías una tola, le tenías que tirar así, fue un chanflazo hacia la tola de tu amigo y ibas a poder Va, podías intercambiar todas, podías quedarte con la tola del otro O simplemente jugar como si fuese Como si jugaras a las bolitas Pero con tus personajes favoritos Recua, Renacuajomón Teníamos acá a Rivalmón Teníamos un pequeño... ¡Ah! Y lo más copado es que Estos brillaban en la oscuridad Estaban tremendos Agugón, relativo Bal tenemos a un Angemon por acá Pecho peludo todo plateado Teníamos a... Ah, el pibe que se la pasaba estudiando Teníamos un patamón ahí, no, es la preevolución de patamón medio raro <risa> Si a las formas que tenían eran lo más Y tenemos acá un, bueno, este era uno de los malos, de los villanos De los renacuajos evolucionados Y bueno, ahora sí, pasemos a la parte final de este video Que es la parte de los juguetes dañados ¿Qué pasa con los juguetes dañados? Bueno, según antiguas tradiciones te dicen que no hay que guardarlos, dicen que no hay que tener cositas así medio rotas Pero cuando vos le tenés cariño a los juguetes Intentás a veces arreglarlos, intentás a veces eh, repintarlos Pero hay algunos que no zafan, no se pueden recuperar totalmente como eran antes su forma anterior Pero sigues teniendo por cierto cariño, por cierta nostalgia Por ejemplo, vamos a ver acá un parcito Vamos a correr acá las tolas tenemos, por ejemplo, este antiguo este antiguo Parasite. ¿Era Parasite? No me acuerdo el nombre realmente. ¿Qué es de Pokémon? Es original de la marca Tony. Es uno de los primeros, se puede decir, de los primeros... Eh... No, no me sale el nombre ahora. me sale exactamente el nombre, pero es de esas figuras que vos tenés que armar por vos mismo. Que vienen así en partes y lo vas encastrando. Bueno, teníamos este, que viene con el motorcito original para mover las patas y los brazos Está un poco trabado ya Pero sí, era lo más Que lo habíamos conseguido en un programa de televisión de anime de Argentina, del país Habíamos elegido este por encima de otros regalillos que la verdad es que no lo vimos Así que, vos este que era bueno, Pokémon, y nos lo metimos, es bastante genial pero bueno, se le rompió una pata, se le rompió una patita y... ¡Ay, ah, mi patita! Dirían algunos como el bebé. Pero lo seguimos queriendo, lo seguimos teniendo por acá. Al igual que un Devimon, que está bastante copado, pero que perdió sus alas oscuras. Un Engemón, que lo tenemos acá también, del mismo tipo de modelo de juguete, que también perdió sus alas blancas. Un centurión que perdió la pata acá. Este es uno de los Monster Rancher y que encima le pintamos por encima con Liquid una armadura. Tremendo post, no, tremendo caballero del zodíaco hicimos a este. Tenemos Bayenamon también. Este es de Monster Rancher perdió el veracito. El villano de Monster Rancher que tenía capa y cuernos, no. era como el Dark Ruler Jade, pero sí lo perdimos acá varias de sus partecitas. Ah, pobre Matt. Ah, se llamaba Matt este tipo. Un Matt que quedó sin bracitos. Otro de, de los lobos, pero sin cola. Acá tenemos el brazo de nuestro Parasite. <risa> Tendríamos que pegarlo bien. Una chicorita que perdió la hoja gigantesca, quedó peladiña. Al igual que la sueso mujer, que tenía dos coletas y las perdió, y ahora se parece un sueso rosa. Un mojojojo que una de las chicas poderosas echa perro le rompió un bracito pobrecito. También de la colección de Chocolate Jacks. Y por último, y más, pero más tétrico Chicos, por favor no se enojen por esto. Teníamos acá la evolución de... ¡Bua! Es tremendo. La evolución de pillomón, pero se le zafó la cabeza. Quisimos pegarlo ahí con la encoladora, pero no funcionó. Pero bueno, en fin, entonces... Dios, esto me llenó de nostalgia. Esperemos que a, a vos te haya entretenido. hecho, pasar el rato. De hecho, hecho, bueno, recordar el pasado con cierta también, con cierta cercanía. Y nos vemos en una próxima ocasión, Yéndonos siempre derechito al viso. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte del canal y por siempre estar comentando debajo de nuestros videos. Siempre.